Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Al momento de la pausa anunciábamos la entrevista con la doctora Andrea Manjarres, que ya está con nosotros aquí a, a mi diestra. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Placer de saludarle. Ah, igual tenerla acá con nosotros como cada jueves. <ríe> buenos días, doctora. Muy buenos días. Bueno, en el día de hoy quiero que toquemos un tema de temporada y es el tema de Navidad, ¿cierto? Ah, sí. Porque normalmente, cuando en estos días hablamos de Navidad, pensamos como en una parte comercial, ¿verdad? Los regalos que se van a dar, los niños, los juguetes, y eh, los adultos un poco más en términos de las fiestas, del consumo de alcohol, de comer mucho. Pero quiero que reflexionemos un poco y recordemos el verdadero sentido de la Navidad independientemente de las cuestiones de la iglesia a la que se pertenezca, no, el recordar un poco de Navidad primero como el sentido de, de familia, de reencuentro familiar, de como un pretexto maravilloso para acercarnos a estos familiares, tanto los que viven cerca como los que están lejos, y también esta eh, temporada de fin de año que nos permite un ejercicio de reflexión que debería ser así, de pasar un balance, qué es lo bueno que tiene este año, qué he hecho, qué logramos este año, qué me falta por lograr, y miras al próximo año entonces qué es lo que deseo realmente, ¿no? ¿Qué es, cuáles son mis anhelos en todas las áreas de desarrollo y cómo lo voy a lograr. Entonces un poco esa es la, como la mirada que quiero que hoy tengamos de la Navidad y lo que es el fin de año. Doctora, eh, siempre estila que Navidad es una época de reflexión, de familia. Eh, pienso que durante porque el año completo bien, debemos de llevar este tipo de mensajes porque Pero, okay. eh, el, o sea, son 12 meses mm. y la, los temas de violencia que se ven en el país y en el mundo eh, es muy triste y lamentable. ¿Qué hacer o qué está pasando con la sociedad? Ha, se entiende, percibo yo, no sé si está equivocado, que los niveles de violencia han aumentado, la gente está más airada, tiene menos nivel de, de receptividad, de entender y, y ese tipo de cosas. Pues hay dos cosas, yo creo que en un sentido sí que está aumentando la violencia, ahora también es que la cuestión de, de que tengamos tanto acceso a la información, las redes sociales, también hace que se socialicen muchas cosas que antes no eran fácilmente una manera de fundirlos, ¿sí? si hay un acto de violencia en la casa de mi vecino, entonces las personas cogen y hacen una transmisión en vivo y eso después lo reenvían, lo reenvían, lo reenvían y nos damos cuenta de una pelea eh, en el contexto escolar, familiar. Entonces eso también a, hace que haya una percepción de que hay más violencia. Entonces a veces me pregunto eso, no ¿realmente hay más violencia o, o tenemos es más medios de difundirlo? O sea, okay. No estoy muy segura del asunto, pero lo que sí es cierto es, que el estar expuestos constantemente a eso también nos hace perder la sensibilidad, o sea, en el sentido de otra pelea más, y lo dejamos sí. como, ah, eso ya es normal, eso es así, eh, pasa otro video en una escuela, ah, eso ya es normal, eso ya se matan, ya ahora los estudiantes le dan a los profesores, los profesores a los estudiantes, o sea, como en la actitud de que ya nada es nada, o sea, todo, todo es normal y no puede normalizarse. Eh, incluso estas etapas de terminar el año nos debe permitir esa reflexión no solamente individual y familiar, sino también una reflexión como país. O sea, cuál es la visión que estamos, el país que tenemos en este momento, el que estamos construyendo y cuál es el que queremos hacia el próximo año. A mí me gusta mucho siempre hacer un ejercicio de hacer un listado, y eso se los, se los invito a todos, eh, de hacer un listado de las cosas que en el año ocurrieron y que quiero dejar atrás. Y quemarlo, incluso antes del, del 31, cosas dolorosas, situaciones, eh, también cosas negativas que sé que tengo eh, defectos, aspectos a mejorar, como le queramos decir, y plasmar por escrito también, incluso en un cartel, así coger una cartulina y plasmar lo que deseo para el nuevo año. Y esto debería ser un ejercicio tanto individual como un ejercicio colectivo, repensarnos como país. ¿Cuáles cuál son es las la, la condiciones de que es el tema esencial de, de nuestra entrevista para disfrutar e, e en familia esta época navideña? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, cuando hablamos de disfrutar en familia, entonces lo primero es repensarnos como familia en el sentido del el encuentro, ¿no? La importancia primero quedó todo de encontrarnos. Ahora, hay que ver de qué manera nos encontramos, o sea, no puede ser que llevamos mucho tiempo sin vernos y muchas veces fuera del país o en diferentes zonas y nos encontramos el 24, el 31, vienen unos días, y entonces lo primero que aparece sobre la mesa ni siquiera es la comida, es el alcohol. Y con el consumo del alcohol, entonces se desinhiben muchas conductas de violencia, inapropiadas, de, podemos maltratar a nuestros familiares. entonces… Lo primero es, claro, tenemos que unirnos, tenemos que compartir en familia, pero compartir en espacios sanos. Nuestros niños no pueden ver que cada 24, cada 31 están todos sus papás y sus tíos que no pueden ni hablar ya de la borrachera. O sea, tenemos que tener un compartir sano. Eso no quiere decir que no podamos compartir una cerveza, una copa, pero el brindis social. Pero no podemos estar con ese consumo. Entonces con esas condiciones en las que realmente en medio de un ambiente festivo, pero familiar, el poder conversar, por ejemplo, las historias familiares, el escuchar a nuestros abuelos, el pensar cuáles son los valores que caracteriza a nuestra familia, o sea, sentarnos y qué es lo que nos caracteriza a nosotros. Ah, que somos una familia trabajadora, recordar de dónde venimos, porque muchas veces las nuevas generaciones se les olvida, nosotros venimos de campo. Nosotros veníamos de la clase obrera, ah, que ya hay otra situación económica divina, pero no, no siempre fue así. O los que eh, estamos todavía en X situación, okay, ¿para dónde vamos? O sea, esa reflexión, ese reencuentro de quiénes somos como familia, qué valores tenemos y compartir, eh, especialmente dando la importancia a las personas mayores de la familia, a los abuelos y a nuestros niños. O sea, deben de ser el centro de la celebración familiar. Y hasta luego, si sí, aparte de, de, de esa eso familiar, pues está acompañado de creencias religiosas, pues ya la parte de cómo nace Dios en sus corazones y tal, que complementa un poco esa visión del, del ser humano y fortalece esa visión de los valores familiares. Entonces, doctora, volviendo un poquito atrás con relación a lo que usted planteaba, ¿usted recomienda que en familia nos juntemos eh, ahora, en a, antes de que pase el año, que… Eh, escribamos la, esa, esos aspectos a mejorar y que entonces los quememos juntos, o sea, los quememos ahí, por ejemplo, hagamos una hoguera ahí cerca de la casa, eh, específicamente los que, lo que viven en el campo, eh, hagamos un listado de las cosas que vamos a, a, o de las a dejar a la que pasaron. Uh -huh. ¿verdad? y que la vamos a dejar atrás y la quememos en, en familia, eso, sí. eso, eso realmente tiene un impacto real en la El ser humano es muy simbólico, ¿no? entonces nos ayuda a pensar qué es lo que quiero cambiar y qué no. Incluso, mira, hay otras prácticas muy sencillas para fortalecernos como familia. Por ejemplo, podemos coger tres botones, uno rojo, uno verde y uno blanco, y que cada uno de nosotros lo tenga, entonces digamos, nosotros somos la familia, ok. Entonces... Eh, eh, cuando yo voy a dar el blanco Es cuando le voy a pedir disculpas Por ejemplo, a ah, que tú eres mi hermano Y yo te faltaba el respeto Entonces yo, mira, bueno, yo quiero darte esto Porque yo te falté el respeto El día que esto, esto, esto, te pido perdón Nos abrazamos Una manera de fortalecer vínculo El rojo, que, ¿para qué vamos a dar el rojo? El rojo lo vamos a dar cuando le queremos expresar a un familiar Que algo con lo que no nos sentimos cómodos Entonces ahí lo mismo Entonces está mi madre, mami Mira, yo quiero entregarte esto rojo porque yo quisiera pedirte que por favor, eh, por ejemplo, eh, qué sé yo, no no levantes tanto la voz o que respetes mis espacios, o sea, es como un stop, ¿no? Y el verde o dorado, cualquiera de los dos colores, para dar un reconocimiento. Ah, yo quiero darle un reconocimiento a mi hijo, mira, porque eres muy ordenado, porque eres un hijo muy detallista, porque cuando quiero resaltar algo. Este tipo de dinámicas familiares nos puede ayudar a fortalecer el vínculo, a sentirnos reconocidos, a entender que lo que está pasando en nuestra familia, a fortalecernos en los procesos de perdón y de mejorar en el día a día, digamos este tipo de dinámicas, porque a veces, bebemos porque es que no sabemos qué más hacer, o sea, nos ponemos ahí y todo el mundo habla, pero entonces hay muchas dinámicas bonitas que como familia podemos hacer que nos dan crecimiento, ¿no?, se eh, se usted la, las plantea y discúlpame Sócrates parece que va a ser una intervención que uno escuchándolo la gente escuchándola pensaría bueno eso se escucha como muy curso muy como raro pero eh, en, me parece en, que eh, el fondo en, tiene en esta cultura tan machista que tenemos eh, eh, y, y somos una cultura machista y pero y pero fíjate algo yo así, trabajo esta, sí. Sí, esta dinámica la he trabajado tanto en instituciones educativas como en empresas porque ustedes saben que yo trabajo en la parte empresarial también y da unos resultados buenísimos nunca he digo. encontrado <risas> ninguna empresa en que alguien como que no me siento como no, muy, muy buenos eh, resultados no, en la mejora más. de las relaciones uh -huh, uh -huh. interpersonales. Lo que pasa es que tenemos que sacar momento para todo. O sea, yo no estoy diciendo que no pongamos música, que no bailemos. No, claro, eso hay que hacerlo y hay que hacer el brindis y hay que bailar. Pero que ya que estamos en familia, saquemos momentos para todo. Momentos para la fiesta, momentos para la reflexión, momentos para darle su espacio a nuestro adulto mayor, a nuestros abuelos, que son los que han construido nuestra familia, espacios a nuestros niños, que desde luego deben de ser prioridad en nuestra familia y que son los que le dan además el sentido y, y esa emoción, y esa belleza a la Navidad. Pero al margen de lo que uno quisiera y de la utopía que uno pueda tener, realmente en la sociedad de hoy, como un hecho contundente, lo que prima es la individualidad y dentro de esa individualidad está el uso del celular como uh -huh. elemento preponderante de los jóvenes que una familia juntarse a una familia hoy es simplemente entrando los siete a hablar por celular con gente que están quizá a un Exacto. millón de distancia, o sea cómo conjugamos eso Qué bueno que tocaste ese elemento yo creo que además no solamente un problema de los jóvenes ¿eh? Lo de, también sí, las sí. otras generaciones están allí mucha gente 40 sí, sí, 50 sí, sí, sí, años cierto. enganchados cierto, ahí eh, no solamente las nuevas generaciones entonces, sí tiene que haber un control y tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que hacer un pacto en familia de que, ok, aunque sea mientras el momento de la cena, todos los celulares ahí, vamos a poner una cajita, todo el mundo ahí o todo el mundo... O sea, tiene que haber momentos en que nos desconectemos. Eh, claro, uno quiere tomar fotos, videos, pero tiene que haber momentos en que exijamos como familia y hagamos acuerdos. Porque si realmente no lo hacemos, no vamos a lograr... Eh, compartir como familia que ese es el verdadero sentido de la navidad de hecho doctor a propósito de que usted hace mención de eso eh, nosotros en mi familia hemos hecho ese pacto eh, cuando estamos eh, comiendo por ejemplo a, a la hora del almuerzo y de la cena nunca se permiten celulares, pero nadie lo puede tener O sea, Dale. yo de hecho no uso mis teléfonos en, en el mediodía eh, no lo uso tampoco nunca lo uso en, en, la, en la mesa y con los niños que son muy aficionados a la tecnología tenemos días por ejemplo, en el, ayer no, no tocaba tecnología en la casa, tocaba eh... Si se iba a jugar, no, siempre siempre toca tarea, pero con relación a, al uso de tecnología, ayer, por ejemplo, no se podía en la casa, Tenemos que utilizar lo que teníamos ahí. Sin, lo más sin tradicional, computador, ajá, lo tradicional. Si van a jugar, van a jugar con las muñecas, eh, con los carritos, vamos a inventarnos juegos, pero no había tecnología, por ejemplo, ayer en mi casa, y eso es una estrategia que nos ha funcionado muy bien, y los niños se, se, se acostumbran. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Andrea Manjarres que estuvo Muy con exacta. nosotros Hablando sobre qué hacer en la Navidad Para fomentar y fortalecer Esos lazos familiares y la buena convivencia Muchísimas gracias doctora Bueno y nada, recordarles a las familias Que el verdadero sentido de la Navidad Es compartir Es recordar que debemos de vivir en armonía y en amor y si tenemos esta crisis como país es porque no hemos fortalecido nuestras familias en valores. Muchísimas gracias. gracias.